Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister Continuamos hoy con la lección número 40 Soy bendito por ser un hijo de Dios Comenzamos hoy a afirmar algunas de las bienaventuranzas a las que tienes derecho por ser lo que eres Hoy no se requieren largas sesiones de práctica, sino muchas cortas y frecuentes. Lo ideal sería una cada 10 minutos y se te exhorta a que trates de mantener este horario y a adherirte a él siempre que puedas. Si se te olvida, trata de nuevo. Si hay largas interrupciones, trata de nuevo. Siempre que te acuerdes, trata de nuevo. No es preciso que cierres los ojos durante los ejercicios, aunque probablemente te resultará beneficioso hacerlo. Mas puede que durante el día te encuentres en situaciones en las que no puedas cerrar los ojos. No obstante, no dejes de hacer la sesión por eso. Puedes practicar muy bien en cualquier circunstancia, si realmente deseas hacerlo. Los ejercicios de hoy no requieren ningún esfuerzo ni mucho tiempo. Repite la idea de hoy y luego añade varios de los atributos que asocias con ser un hijo de Dios, aplicándotelos a ti mismo. Una sesión de práctica, por ejemplo, podría consistir en lo siguiente. Soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy feliz y estoy en paz. Soy amoroso y estoy contento. Otra podría ser, por ejemplo, Soy bendito por ser un hijo de Dios. Estoy calmado y sereno. Me siento seguro y confiado. Si solo dispones de un momento, basta. Con que simplemente te digas a ti mismo que eres bendito por ser un hijo de Dios. Y nos dice David, soy bendito por ser un hijo de Dios. Hoy nos sumergimos hacia adentro en la bendición, en nuestra sensación de santidad, en la respuesta. La respuesta a la pregunta que era el ego? La única respuesta. Nuestra verdadera identidad. Y la corrección del error. Tenemos que ver que no hemos sabido nada en relación con este mundo. Hoy nos abrimos a la modestia y a la verdadera humildad. Nos damos cuenta de que Dios... Nos creó como amor, y en el amor no existe ninguna carencia y ningún ataque. Aunque el ego hable primero, el Espíritu Santo siempre responde, y sus respuestas son para siempre, lo cual quiere decir que todo el mundo dispone de la respuesta ahora. Devolvemos esa creencia en la separación, esa parte de nuestra mente que cree que existe algo aparte de Dios, aparte del amor. Devolvemos eso ahora. Se lo damos al Espíritu Santo. Nos sumergimos profundamente en la bendición. Nos sumergimos profundamente en nuestra verdadera identidad. Hoy nos abrimos a recordar nuestra certeza, nuestra certeza que reside en Dios. Dejamos a un lado todas las capacidades y potenciales, cediendo nuestra mente en conciencia a la certeza, a la integridad, descansando en Dios, sintiendo la bendición como un santo hijo de Dios. Hoy practicamos como se nos ha dicho en esta lección. Empezamos con los ojos abiertos o cerrados y decimos, soy bendito por ser un hijo de Dios. Soy íntegro, completo, soy amado, estoy en paz en alegría y certeza, soy bendito por ser un hijo de Dios, verdaderamente soy bendito por ser un hijo de Dios.